Recording in progress. Cuando tenemos la, eh, una esfera y queremos hacer algo sobre la esfera, digamos, calcular la suma de los ángulos internos de un triángulo, bueno, pues no vamos a utilizar geometría euclidiana, porque no se adapta a utilizar eh, coordenadas cartesianas sobre la superficie de una esfera no es lo mejor, además de que siempre va a quedar un punto descubierto, solo va a ser válido localmente, nuestro análisis es válido local, ¿Listo? ¿Sí? porque la superficie misma está curva, entonces nos conviene utilizar coordenadas adaptadas a la curvatura del espacio, por eso es que usamos curva, eh, coordenadas como la latitud y la longitud, Dos coordenadas angulares nos determinan bien cualquier punto sobre la superficie de la esfera. No son coordenadas cartesianas, son coordenadas que están adaptadas a la superficie. Bueno, si vamos a pensar que el espacio-tiempo está curvo, pues necesitamos un formalismo que nos permita utilizar coordenadas curvilíneas que estén adaptadas a la curvatura del espacio-tiempo. Esa es la dirección a la que vamos. Vamos a trabajar primero con transformaciones de coordenadas en un espacio euclidiano. Porque después vamos a cambiar el, el espacio mismo. En vez de decir que es un espacio euclidiano, vamos a decir que es un espacio-tiempo. Y como las coordenadas... Ya, bueno, el formalismo está adaptado a, a, a coordenadas curvilíneas. Pues lo curvilíneo no se lo va a dar el, nuestra elección de, el, de las coordenadas, sino que el propio espacio va a estar curvo, como en el caso de una esfera. Bien. Entonces... Las. Bueno, ¿tienen alguna pregunta referente al sonido perfecto? Ah, yo sí tengo una pregunta, profe. este Nada más la, la densidad, como. ¿Qué estaría definida? ¿Llevaba un gamma o solo era masa sobre volumen? Es la densidad de energía, pero. hablar de densidad entonces tenemos una un volumen de por medio es el volumen de prueba uh -huh. pero cuando se transforma a otro sistema de referencia va a tener va a aparecer un gamma en la componente cero la componente 00 va a tener a la densidad pero también va a tener un gamma de esta cuadrivelocidad y un gamma de esta cuadrivelocidad. Entonces, en otro sistema de referencia que no sea este, la componente 00 no es solamente la densidad de energía. Es la densidad de energía corregida por los factores gamma correspondientes. ¿Sí? Entonces, en realidad aparecen dos gamas. ¿Cómo sabes cuántas gamas aparecen? Por esto. por Esta es la, defi esta es la definición. El tensor de energía momento, si quieres calcular la componente Tij, que sea en este sistema, tú pues simplemente le pones, calculas la i la uj, y esto por esta expresión va a tener otra vez dos factores de gama, bi, bj. ¿Ok? Esta es la densidad de energía en el sistema, en este sistema. en el que el fluido como bulto está en reposo. Cuando deteníamos un... A ver, el momento de una partícula era m p alfa, m es igual a m unión. ¿Quién era esta masa? Es la masa de la partícula en el sistema en reposo de la partícula. Eso no corresponde a la energía total, porque la energía total tiene esa contribución de la masa en reposo, pero también otras formas de energía, que vimos que la energía cinética relativista se reduce en el límite de velocidades bajas a un medio de mb cuadrada ok, pero esa es la componente cero del cuadrimomento en el sistema en reposo de la partícula la energía corresponde simplemente a la energía en reposo que es mc cuadrada lo mismo ocurre con esta densidad tiene una definición en el o tiene una medida en el sistema en reposo del fluido. Y cuando hacemos una transformación de, de Lorentz, la componente cero o esa densidad no va a corresponder a este numerito, a esta rho Tiene que estar corregido por los factores gamma correspondientes. ¿Queda más claro? Sí, entonces, o sea, la energía, o sea, sería otra expresión, ¿no? No sería solo m gamma, dependiendo del sistema y el fluido, ¿no? O sea, hasta que metemos en la densidad, ¿no? La componente cero cero. O sea, sería como definición, ¿no? O sea, en cualquier sistema de fluido, componente 0,0 <coughs> tiene que salir eso, ¿no? La densidad en reposo con los factores gamma correspondientes. Sí, ya entendí, gracias. Por eso no, no nos importa. Vamos a sustituir la noci esta noción de lo que nos dé en el lado izquierdo por la definición en, el, en términos del tensor de energía-momento. Es la componente T00, la componente I0, la componente 0I, la componente IJ, o las componentes IJ. A eso le llamamos densidad de energía, le llamamos densidad de momento, y le llamamos esfuerzos. En analogía del sistema de referencia en reposo. Uh -huh. Así, ese observador que no está en reposo le va a llamar densidad de energía o componente 0,0. Pero eso no va a coincidir con esta rho Va a tener RO, pero correcciones debido a que no está en un sistema de referencia en reposo. Así como el momento... La componente cero en, es la energía, pero si no estás en un sistema en reposo de la, con la partícula, entonces esa energía tiene contribuciones de energía cinética, energía cinética principalmente, además de la masa en reposo. Es una forma de energía, ¿no? que era el mc cuadrado. Entonces, esto está definido en el espacio-tiempo de Minkowski, en el sistema S. Y hacemos el coincidir el sistema del fluido con ese o que está en reposo, entonces la cuadrivelocidad de las partículas va a ser esta. Y va, y esto se va a valer. Si no, pues sería algo así como T00 prima es igual a rho prima, donde esta rho prima es gamma cuadrada rho. De hecho eso ya lo sabemos hacer. T1' prima es igual a lambda mo prima Lambda no prima nu. nu. Estas son las transformaciones de Lorentz. Y en la configuración estándar. nu. Era gamma menos gamma b menos gamma b. Gamma cero. Bueno y todo lo demás cero. Entonces esta es la ventaja de escribir todo en, en términos de tensores, porque ya sabemos esto, ya sabemos cómo se transforman las componentes, ya sabemos cómo se van a transformar las estas componentes, ya que lo tenemos explícitamente, esta transformación es inmediata. para ir tanto de un sistema como otro, no, no, el lambda mu, mu prima, no, no prima, de no mu prima, no prima, que es la transformación directa y la transformación inversa. Bien. Noten que es muy conveniente, ya que sabemos esto escribir todo lo que podamos en términos de tensores. Por eso definimos el tensor de Faraday, que nos ayudó a, hacer, a escribir el tensor de Maxwell. Los objetos los subimos a cuatro dimensiones. Y bueno, este en particular tiene este... Bien. Bueno, mmm, ya no nos va a dar mucho tiempo de hacer tenemos les decía por simplicidad vamos a trabajar en R2 y una de estas coordenadas una de este sistema de coordenadas va a ser el cartesiano dos sistemas de y coordenadas y, y, y, y un cambio en las coordenadas sí está caracterizado por un cambio en las coordenadas x y en la, en la coordenada y. ¿Cómo cuantificamos ese cambio? De la siguiente manera. Es cómo cambia xi cuando cambia x por un cambio de x. Más cómo cambia xi cuando cambia y por un cambio de y. Y lo mismo pasa para eta. beta cuando cambia x por el cambio de x de y delta y ¿Sí? es muy fácil pero lo podemos acomodar en un vector Esto es un cambio en X y el cambio en X. Bien, este, este cambio lo podemos escribir así. En lenguaje matricial. Eh, profe, perdón, este, ¿qué letra es la de la primera coordenada? Sí. Ah, ok. hacemos una identificación como delta 5, que sea delta X, x1 y delta eta, que sea delta x2, pues entonces podemos escribir esa transformación. Te mando. Noten que esto es simplemente notación, porque tenemos una transformación que tiene un nombre. Y lo que estoy diciendo es que nos conviene ponerle números. En vez de utilizar otra letra, eso, la diferencia la tomamos en el índice. Y eso nos permite escribir esta transformación de esta manera. En donde lambda alfa prima beta esta matriz? ¿Sí? Uh -huh. ¿Qué interesante este? el cambio en las coordenadas que como funciones lo podemos entender así, está bien caracterizado. En cálculo lo hacemos así. Si lo escribimos en forma de matriz, implica que esto lo, podemos, lo escribimos como un vector columna Y esto se vuelve vector columna es igual a matriz multiplicada por vector columna. Y esto, bueno esta operación, tiene, o la podemos escribir así, con la identificación de que las coordenadas, el índice primado se refiere a unas coordenadas y el índice sin prima se refiere a otras coordenadas y utilizando esta definición para lambda la transformación de coordenadas tiene esta forma pero esta forma es la misma que la que teníamos para transformar sistemas de referencia son las transformaciones de Lorentz en donde lambda para Lorentz Tenía una forma, gamma, gamma, menos gamma B, menos gamma B. Y si hacemos esa operación, esta operación, sacarle la parcial de las, de, de las coordenadas nuevas con respecto a las antiguas, para la, forma de, para la forma explícita de Lorenz, nos va a quedar la transformación de Lorenz. Por eso les decía que las transformaciones de Lorenz son un caso particular de transformaciones de coordenadas. Esta es la forma en la que se van a transformar los cambios de una coordenada cuando ocurre un cambio en las coordenadas antiguas. Y noten que esta matriz es muy conocida, tiene nombre. Es el Jacobiano de la transformación. Que va a tener un determinante... un si sí, su determinante va a ser diferente de cero, siempre y cuando los renglones o las columnas sean, indep y las columnas sean independientes. ¿Pero eso qué quiere decir? Si esto, si fueran linealmente dependientes, eso quiere decir que esta la podemos obtener eh, como una combinación de este de acá, por ejemplo. Pero eso quiere decir que estas no son independientes. Es decir, no es, un buen sistema de no, es, no es una buena transformación de coordenadas. En otras palabras, si tenemos una buena transformación de coordenadas, quiere decir que es 1 a uno. Esa es una buena transformación de coordenadas. Por lo tanto, va a tener un Jacobiano diferente de cero. Bueno, el determinante de la matriz Jacobiana va a ser diferente de cero. Si eso pasa, va a existir una inversa. Si existe una inversa, vamos, poder, vamos a poder invertir esta transformación. Ir del sistema cartesiano a este sistema de Xillet. Bien. Y noten que esta noción, así como está, pues es independiente de la dimensión. No nos importa de cuáles sean los valores posibles de alfa puede ir de 0, 1, 2 y 3 puede ir de 1, 2 0, 1, 2, 3, 4, 5 etc. Esta es una transformación esto es algo que se vale independientemente de la dimensión que tengamos lo deducimos para R2 pero ya esta forma es general y va a ser nuestra convención bueno, ¿cuántas dimensiones tengamos? Si tenemos cuatro dimensiones, un espacio-tiempo, entonces vamos a necesitar cuatro funciones. Pero ya no es necesario ponerle un nombre a cada transformación. Simplemente pues, vamos a ir del sistema primado al sistema no primado. ¿Está bien? Bueno, vamos a dejarla aquí voy a dejar de compartir recording stopped. en la siguiente sesión seguimos discutiendo esta transformación de coordenadas y el, bueno en la siguiente sesión vamos a trabajar sobre transformaciones de coordenadas alguna pregunta Este, profe, el jueves es el examen, ¿verdad? Sí Y bueno, igual va a haber clase en la mañana ¿No saben que Lo que vamos a hacer es Les voy a poner el examen a la hora Nos vamos a conectar Para ver si hay alguna duda En la redacción o lo que sea Y me lo entregan o lo suben a más tardar a las 12. ¿Les parece bien? ¿Hay alguna objeción con eso? Nos conectaríamos luego luego, ¿verdad? O sea, a las 8. Sí, a la hora de la clase. Yo arreglo para que se libere a las 8, para que lo puedan ver a las 8. Lo leen, estamos un ratito para despejar dudas sobre la redacción, sobre cualquier cosa. Digamos que serán 15 minutos y eh, ya el resto del tiempo lo dedican a resolver. Ajá. y en principio les voy a dar más tiempo para que lo puedan escanear, lo puedan subir claramente, si se les va el internet, cualquier cosa que pase. No lo cerramos a las 10. Entonces serían como 4 horas en total. Poco menos, sí. Okay. Y no es un examen muy complicado, pero sí requiere que, que hayan estudiado y que tengan estas nociones, que lo puedan hacer así, en este tiempo corto. Y quedó hasta lo de Electro, ¿verdad? Ajá. Ok, y bueno, este, supongo hasta el tensor de Faraday, ¿no? Bueno, es que el de... Este, el último tensor que vimos los de energía y esfuerzos no los como que no los hemos aplicado todavía, ¿no? Ajá. Sí, tiene razón. No, no hemos hecho un ejercicio sobre Bueno, sobre aplicaciones, pero si ya lo definimos el objetivo de definirlos en relatividad especial era para Tener una noción de algo físico, que podamos subir índices, bajar índices, mezclarlos, etcétera Que son las cosas que se miden de ese tensor. Entonces no es tanto la aplicación misma del tensor, sino el álgebra que se puede hacer. El álgebra de índices que se puede hacer sobre ese tensor. Sí, aplicaciones del tensor de Faraday pues las van a ver, en del tensor de Maxwell, las van a ver en, tal vez en Electro. No es muy común, pero eh, ahí está. Ok, gracias. Y más bien, eh, vean esto de la transformación de sistemas de referencia... Cómo se, verían, ¿Cómo se vería, por ejemplo, es, si transforman el vector de Pointing? Bueno, pues ya les dije que no es un vector de Pointing, ¿no? Ahorita, por ejemplo, al ser las componentes de un vector, de un tensor, el vector de Pointing no se transforma como un vector. ¿no? Cosa que no nos debería sorprender, porque el campo eléctrico y el campo magnético no se transforman como un vector. Si definimos el, el vector de Poincin como el producto cruz, pues resulta que si no son vectores en el sentido de transformación, pues eso tampoco tendría por qué ser un tensor. No tendría por qué ser un vector en el sentido estricto. Le llamamos vectores por costumbre, pero desde un punto de vista geométrico no lo son. Componentes de tensores, sobre todo por su significado, que vimos que depende de sistemas de referencia. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a dejarla ahí y nos vemos la siguiente sesión. Dale. Que estén bien. Hasta luego.